¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pero qué bien. Hoy toca ver personas que... Tenían que haber estado despedidas desde hace siglos. ¿A alguien se le ocurrió hacer adora exploradora? Sí. ¿Pero qué haces este peluche? Eso no es adora exploradora. Pero exploradora además lleva una mochilita, cosa que no está. ¿Dónde está la mochila? Se la ha comido. ¿Es ella ahora la mochila? ¿Qué ha pasado ahí? Eh, este obrero se sentó en un estadio. Que no sé a dónde va, porque ahí no veo nada, yo que sea un teatro o algo. Y se, y se sentó delante de la pared, señor. ¿Por qué coge ese bolito? No te compliques la E, eh, Restaurante. Luego... Luego here. Luego aquí. Aquí, luego, ¿no? Ah, no, sí. Ah, vale, que aquí tiene que ir el logo, ¿no? Imagino. Restaurante. Y aquí tendría que ir el logo. Y en vez de poner el logo, pone logo here ¿Quién ha contratado a este señorito? O señorita, no se sabe. Para poner el logo ahí. Pues si sabes que va ahí, ponlo. Porque luego la gente dirá... Hmm, el restaurante se llama Logo Here. Interesante. No se llama así. Lo que pasa es que ahí va el logo. Y el que ha hecho eso no ha puesto el logo. Espero que sea una tienda de vender batres y todo eso. Literalmente es público porque hay más de una persona en el mismo sitio. Es que encima no el papel. ¿Cómo te limpias? ¿Cómo te limpias el público? Encima ponen moqueta en el suelo. Uno, dos. Está al revés, ¿no? No aprendió en el cole que las horas van al revés. Es decir, que van así. No así. Ese reloj va reloj Esta creo que la vimos en un vídeo. Arquitectos que no hicieron bien su trabajo. Te lo dejo por aquí arriba el vídeo. Me suena de que este lo hemos visto ya. Pero sí que hemos visto... Varias cosas que son parecidas a esta En plan, ventanas mal puestas Balcones que no tienen ventanas y dirás, ¿qué hace un balcón sin ventanas? No me lo preguntes Pregúntaselo al que ha hecho eso A mí no me lo preguntes Pues a este arquitecto no le enseñaron Cómo son las rectas Le enseñaron vertical y horizontal Él entiende en diagonal Nunca te lo has preguntado ¿Cómo será esa habitación? Pues ya es momento que lo preguntemos. ¿Cómo será esa habitación? A este señorito nos le enseñaron lo que son los centímetros, los milímetros y los metros. Vale. O sea, esto en teoría es maíz. ¿Lo pone ahí? ¿Esto es lo que pesa? 22 kilos. ¿Esto es lo que pone aquí? 22,68 kilos. ¿Eso okay? qué? Soy. Dando cuenta, no tiene paredes, ¿no? O sea, aparte de tú ver desde fuera lo que hace el que está en el baño y viceversa, también se pueden mirar mutuamente los que están en los baños. creo que está del revés. Y el da... Esta manilla para, para, para abrir y cerrar la puerta es... Esa persona tiene que entrar por debajo de la puerta. El que ha dibujado esto no sabe dibujar. Ha dibujado... En vez de, de esto, ha dibujado esto de aquí. Le ha sentado en una pelota, tiene de cabeza un arquito. No, no, no, no, se puede, mal, vamos, mal, vamos. ¿Accesible? ¿Para quién? Para ti no. Y para esa persona tampoco. O sea, no es que esté solo mal el bater. es que está mal todo. ¿Qué hace ahí? Una escalera. El grifo de la izquierda. Se supone que eso es la ducha. No hay cortina, no hay estantería para los geles. Para rematar, el váter está encima de la escalera O sea, no está en la esquina abajo. Está encima de la escalera. Aparte, no hay papel de váter. No hay cadena. O sea, ya me dirás tú, ¿qué haces tú con, con lo que has echado en el váter? Está enfrente de la ventana. Que la ventana no se puede abrir porque... Porque está con cerrojos... Tienes que sacar la mano así para poder abrir y cerrar las ventanas. Y luego las racholas de abajo, pues están un poco mal puestas, vamos a decir, ¿vale? ¿No? Es que parece una cafetería y al mismo tiempo es una farmacia. O sea, si quitas al niño y quitas la cruz, parece un cartel de baño. Pero pues estas escaleritas quedan un poco de mareito. Eh, uh, uh. En verde... De arreglarlo, la, la siguiente persona y decir, esto está mal hecho, hay que ponerlo bien. Lo han dejado así y han dicho, vamos a dejarlo así y ya está. No, que está mal hecho. Estas personas cuando bajen las escalera se van a caer. Luego vienen los accidentes y verás tú la cantidad de denuncias que van a ver. La barandilla, por suerte, está bien puesta. Pero lo de abajo no. Esta es como la imagen en... Del principio, en verde, de tener una pared, tiene un poste enfrente de la silla. Y encima las sillas no son ni cómodas. Son de los chinos. Son, muy, son de plástico esa sillas. Este señorito no entendió que la escobilla del váter es para meterlo dentro del váter. No para así sacudir el polvito. <tose> o sea, si tú has hecho popó. Y mete la escobilla dentro Se va a llenar de caca Y tú, si sacas la escobilla Y te pones a desatascar, Estás poniendo la mano donde... Vamos a dejarlo ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿O el váter está muy cerca de la puerta? El váter está muy cerca de la puerta Si la gente abre la puerta Te va a ver ahí En el váter Espero que se me esté escuchando bien ¿Vale? Y que se vea bien todo, claro El primer... Mm -mm. Eh, me ha costado un poco pillarlo, como todas las fotos, pero es que a mí me... ¡Ay, señor! ¡Pero por qué! Vamos a aprender a silbar, ¿de acuerdo? Y dirás, ¿de qué me va a servir eso? Hay que poner las manos, como pone en la imagen, este es el primer paso, ¿de acuerdo? Hay que poner las manos así... ¿Qué más nos dice? Espérate que lo escucho. ¿Segundo paso? ¡Ajá! ¡Aquí la boca! ¡Tes pasito! ¿De acuerdo? ¡Ostras! O sea, silbar... O sea, no es soplar hacia afuera. Es soplar hacia adentro. Y yo haciendo toda la vida esto... No es así Ajá. Ajá. Ajá. No me sale Lo hemos intentado Yo no sé silbar Yo no valgo Yo no valgo Para silbar